Sí. Eh, solo deseo tu cuerpo tener Es obra de mi imaginación Y aunque yo no sé si es suficiente Y del tiempo pierdo la noción Solo pido no quiero perderte Lástima que no tengo tu amor y ahora ya no sé qué es lo que sientes. Lo que sientes Tampoco a... que hay en tu corazón. Tampoco. Y ahora solo juegas con mi, mente, con mi mente, causando un colapso a mi intuición. Oh. Ya la luna pido algo de suerte. Pa sentir de nuevo tu calor. No sé qué me está pasando a mí Pero pa' tener tu amor estoy dispuesto hasta morir Cosa que muy tarde yo aprendí Pa' poder amar a otros primero te amas a ti Gracias a tu acción pues yo aprendí Que solo bastaba un beso y de tu amor yo dependí Nadie me enseñó, yo descubrí sin mí tú podías vivir. Y hoy me encuentro solo este momento. Recordando todo el sentimiento. Sentado mirando las estrellas. Eras mucho más que ellas. Y al mirarte estoy contento. De ahora solo juegas con mi mente. Causando un colapso a mi intuición. Ya la luna pide algo de suerte Pa' sentir de nuevo tu calor.